Un, dos, tres, pico. Ya, bueno, cara, ahora vamos a abrir los 5 sobresuertos que compré en Battle Mage. Porque si hay que me quedar con una de sobra. Siempre te quedas con una agresora. Siempre me quedé con una agresora. Y que solamente cuando llama el Martín no creo que quiera ir tanto más. No va. No le nada no puedo que me. Dude, por el grime. ¿por qué salen al revés? ¿Por qué salen al revés? Me ¡Wow! estoy diciendo, tira todo! No no, no, no. Sí, sí, sí, sí, no. sí, lo dije más veces. Me voy a al revés, weón. Ya. Es para la, para la. No, pues le abría así. Ah, a gente No está viendo el gesto que estoy haciendo, pero ni no, no, no, <risa> Tampoco creo que entiendan que. <risa> <risa> Bárbaro, cazador podrido. Mitanmi. Es el bestia que genera bestias. Es una vez por turno, un aliado de raza bestia controla el estado que tiene un talismano oponente o el oponente. Puedes crear un aliado de raza bestia de fuerza 1. Destruir necrópolis. Templo de Calabash. Amarna. Y. A la falta. Todavía. Me <ríe> estoy acostumbrado ya a la zona, no me gusta. Bárbaro, casario de pótamo, Nuit y. Ah. Ratito, cuatro brazos. Am G. Cuando no estás aliado el juego, puedes utilizar la idea de traición de la carta oponente sin pagar, sin pagar su coste de activación. la carta oponente. Es como que si. Es como que estés jugando el chiruce y como el chico que todos tienen cartas aquí empecé a robar las cartas del enemigo oh. sin pagar sin la carta pa pa está mal ¿eh? ¿por qué pusiste la ficha atrás? Porque la ficha es lo, lo, lo, lo mejor de la isla. ¡Uy! Bueno, ¡No! ¡Nas no. Pokémon! ¡Nas Pokémon Gold! ¡Nas Pokémon Gold! Esto es muy estúpido porque no sé si viene una carta legendaria weón. ¡Pah! legendaria de esto que... No sé dónde vienen los weón. Ábrelo como vienen, pues. basura No la peste, es que después se van a caer Quiero leal Esto es algo que vino Jacket, la rana... ¡Ninja! ¡Una rana ninja! Es como el de Ash, ¿cómo se llama, Felipe? ¡Ese! Ilusión al comenzar al final Si uno baja a leado de finalidad y controla Si no hay algún par de puedes subir el dedo objetivo de tu cementerio y tu mano Kiops, héroe. Mientras este aliado esté en el juego, los aliados de raza héroe, atacantes y controles ganan la fuerza. ¡Iiiiiii! Sí, ¡Qué spoileaste todo el planeta? Sí, weón. Bueno. Quinetas de fuego, tu oponente da tres cartas y. El bárbaro weón. Bueno. Bárbaro 3-4. Oh, abre Está spoileado. Está más spoileado, es chavón. Bueno. Errante furioso. Como un aliado de raza héroe, control de ser agregado atacante, tu oponente dar una carta. Luego puedes poner el objetivo del cementerio oponente en tu zona de oro ¿pagado? Al comienzo de la final, contra dos o más oros de los que no sean dueños, puedes pagar. Jugar al leado objetivo coste dos o menos de tu cementerio sin pagar su parte. Y después viene. ¡Oh! oh repetí y Eso sería todo. tengo ahorita lo sobre. ¿Qué? No, pero ¡Claro! el real! un terreal. lo queremos Eso... Eso es verdad. Este es el, el segundo video que nos va a ¿Queremos un karma legendario? El karma legendario. Ya vamos a abrirlo como viene, a ver qué chucha, me rompí todo el sol, weón Solo chuleado Ya culo caliente conocí la luz Meroe ¿Viste? Tenéis que abrirlo como viene, weón, pero Lo repetíme, weón What the <risa> fuck? Ya lo tengo para cambiar ya Un chanchito Un chanchito weón Un chanchito <risa> Cabro, un chanchito weón, miren, un chanchito con cu. Co <risa> Cola, weón, cola. Los chanchos no tienen cola, weón, verdad? Oh, es que suya, huevo No, los chanchos no tienen cola, verdad? ¿Cómo olvidé ese detalle? Oh, ya quieres esta weón, <risa> bestia 1-2 Una vez por turno, cuando este aliado sea objetivo un talismán oponente, puedes cambiar los objetivos de talismán este a otro aliado de controles. Luego pon un control de elementos sobre este aliado. Mira este aliado este en juego sería teados de raza médica y tú les ganan una en la fuerza por cada contador de elementos sobre este aliado. ¿Contador de elementos? Sí, bueno. alimento alimento ah. serían dos dos Dos sobre dos. No. Es única, weón. Bueno. Tienes que cambiarla. Sí. Bueno. No tengo nada. ¿no? Otro. Sí. Ah, pero eso ya. Sería... Igual dijiste, pero bueno. O era decente. Interesante. Interesante. interesante a ¿Cómo voy a sacar cinco cartas dos cartas premiadas de One? ¿Y repetía? No, pero eso no me salió en la nada. No, ¿Pero no, repetía, mi bueno. mano? Repetía estaba premiado cuando me robé el. Te falta la legenda Cabo. Más de noves. ¿Faltó de.? Donald del talismán, Donald el Nilo. Solo puedo jugar el Talismán si sí, contra las dos somos aliados de traición. Ganar el control de la aliada objetivo. Vamos, oh, sombra. No, la tira despreciativamente hacia atrás Esta hueá La casa de vista Yo, yo, yo, yo quiero esta hueá esta, porque... esta porque ¿Ya podemos seguir viendo? Sí, sí, vamos a seguir viendo la carta Me siento por el lapsus cabrón. Y por último, para terminar este día de hoy Vamos a sobre no. Aquí viene legendario, es esto. No. Dos legendarios. Manu, oh, ¿no? nunca ha visto un video de un buen cabrón un sobre y sacan dos legendarios. No. Oh. Creo que nunca he dado tal error así. ¿Podrían? Ya. Uno de cada 80 millones de. a Lorus. Uno oro? Dilo de las cavernas. Si tú vas ejil a esto la historia tu reserva de oro, puedes desterrarlo para mirar las primeras de cartas, vas su castillo, elegir una carta si lo habían visto. Daqui, cerrote, ¿Inbloquear el cerrote? Cuando te enteraste en juego, muestras las primeras 3 cartas de tu mazo castillo. Con todos los aliados de cerrote mostrados de esta manera y en, en tu mano y destierra el resto. O sea, puede ser cero y pues seis. Estas canteras aliados de cerrote, o esta reina, ¡Y! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Una ficha! ¡Uh! La ficha de 4, weón. La ficha de 4, weón. Un escorpión o, una, o un humano muy chiquito. Muy es un humano muy chiquito, es un <risa> muy chiquito, verdad? Es un humano muy chiquito, que importa. Bravo del faraón, guerrero, 3-3 Conquista. Cuando un contador de conquista se ha puesto sobre este aliado, destruye la carta objetivo. ¿Sí? O sea, sabe si hizo daño, muere una carta objetivo. Me que también estaba por aliado. Te voy a callar por. Además, callar por. la que piden demasiado. Bien, entonces el oro. El ancestral. Después pueden. 0: Nube volcánica, 0. Recuerda que le vamos a destruir un tótem. Uh, oro y controles. Todo puedes poner talismán en guerra de Cancela el ataque durante. No espíritu Naika Belt. Gracias compleja? a Espíritu Pájaro. Oh my god. Oh my god. Debe <risa> Ya, eso fue todo. Vamos a ver quién nos salió esta pasada de 5 soles que fue mejor que el agua del faraón. ¿Qué quieres que te digan? lo pescaste la ficha antigua? Sí, la ficha antigua Vamos a la ficha antigua, vamos a ver la ficha antigua A ver, ficha. Esa es la ficha en serio del capítulo pasado Esta es la ficha en serio este capítulo El humano es chiquito El humano es el que pega 4, cuatro, ¿verdad? Sí, vos Y se lo toca porque el humano en bestia ¡Sas weas! Sí, vos el Nilo Vos pesado, chico Vos me vas a decir, vos me haces ser pesado, weón. Si te preguntas, Juan Son preguntas inteligentes, weón. Inteligentes Drones del Nilo, que ya lo vimos ya, bravo del parón, el chanchito. Ah, todo esto que coño. <ríe> El gato con cuarto con brazos, eh. ya, no sé. Esa que ya no había salido ya. Extra ultra real que también no había raro, perdón, que no había salido. Y el el ultra real que hemos sacado, que pensé que no iba a haber video ultra real. tres Vale, bueno, tres, tres, tres Mira que se <ríe> Mira que sexy, sexy. Sexy. Sexy, Sexy. sexy, sexy, sexy. Ya va a terminar de grabar, ¿ya? Sí, ya. Nos vemos cabro en un siguiente episodio. De chao. Chao, chao. Chao. chao.